Este, bueno, Rafael Gentili está en línea, es legislador porteño de Sumar Izquierda Democrática Gentili, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, lo saludo, ¿cómo está? Buenas noches ¿Qué tal, Paulino? Buenas noches Gracias por atenderme este, no. Le voy a hacer dos preguntas, una vinculada al subte y otra vinculada a la, estrictamente a la política En cuanto a la política, ¿use usted el que ha pedido una boleta de legisladores porteños que vaya separada en el cuarto oscuro de el resto de las boletas para tratar de localizar la discusión en la ciudad del 27 de octubre? Exactamente, por eso y porque además es la primera elección en la Ciudad de Buenos Aires que coinciden en elecciones de la ciudad con elecciones nacionales que tenemos códigos electorales diferentes, ¿no? Porque la reforma de las PASO cambió las boletas nacionales, ¿no? Sí. Cambió, eh, hay foto, hay color en las boletas nacionales, cosa que no había antes y en el 2011 no coincidieron las elecciones, entonces fue primera vez en la ciudad, entonces... Eh, no hubo este problema, pero ahora nos vamos a encontrar con que hay boletas nacionales de colores y con fotos, y hay boletas de la ciudad que están en el viejo papel gris, eh, con la tipografía fea, eh, vieja, y bueno, y eso obligaría a la justicia a tener que separar eh, las boletas. Y después está esa discusión más política que tiene que ver con eh, que después uno nacionaliza la discusión y en el medio pasa la elección de la Ciudad de Buenos Aires, y no sabemos qué estamos eligiendo para la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Entonces nos parece que son dos discusiones que tienen que ir separadas por toda la discusión que hay en la ciudad sobre su autonomía y sobre las competencias de jefe de gobierno y de la legislatura, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Bueno, se renueva parcialmente la legislatura, vale la pena decirlo. 30 de sus 60 integrantes serán electos el 27 de octubre. Y hay tiempo para presentar los frentes hasta el 7 del mes próximo, ¿correcto? De septiembre. En realidad los frentes hasta el 27, o sea, hasta el martes próximo. Y las la listas, propiamente dichas de los frentes o de los partidos que hayan sin frente hasta el 7 de septiembre. Ah, correcto. Bueno, respecto a... empezaría el 27. Correcto. Respecto a la cuestión de los subtes que usted ha indagado y ha hurgado este, ahí uh, en reiteradas ocasiones. Lo que ha ocurrido en la línea B, en el día de ayer en particular... este más allá del conflicto y despojado de la cuestión política que uno pueda establecer. ¿Está reflejando que en los subtes hay un problema más allá de la cuestión estrictamente gremial y que tiene que ver con el andar, con uh, lo que se supone que deberían ser condiciones de trabajo que no son las que realmente deberían estar obrando, o es estrictamente un conflicto gremial? No, es un conflicto insólito, gremial, político, es un conflicto insólito. Nosotros estemos teniendo un conflicto cuando lo que estamos haciendo es inaugurar dos estaciones, es realmente insólito. Y dos estaciones que están terminadas en eh, la hora civil hace dos años, la verdad que es eh, un conflicto insólito que estemos viviendo. Ahora, ¿por qué se origina este conflicto? Es un conflicto que trasciende lo gremial, es un conflicto que tiene que ver con la falta de planificación y de inversión en el subterráneo en los últimos diez años. Eh, cuando además la paradoja es que en todos estos diez años el super ha recibido muchísima plata, o sea, no es que el Estado, porque estaba ajustado en sus cuentas, no pudo poner plano del Estado, ha puesto mucha plata y lo que no se sabe es dónde fue realmente esa plata. Nosotros tenemos algunas sospechas que hemos eh, puesto a la luz a partir del análisis y lo único que pudimos hacer que son los balances de la empresa Metrovías, que son la única información realmente pública que hay y ahí vimos una fuga de ganancia importante del concesionario, es que plata que tenía que ir al subte no fue al subte a través de diferentes mecanismos que creó Metrovías y que sigue funcionando aún con el Paso a la Ciudad, que es una red de proveedores de la propia, del propio grupo Rollo que maneja el subterráneo. Eh, la línea B era de la mejor cita de todas, era la línea que menos pasajeros perdió en eh, el año pasado, con el aumento de su, del boleto de 1,10 a 2,50, recordará recordar Paulino que el año pasado habían perdido un veintipico por ciento el subte de pasajeros. Bueno, la línea B fue la que menos perdió, porque claramente es, es el medio más eh, ágil para venir al centro de la zona de Yurquiza y toda la zona que alimenta la línea B. Uh -huh. Y la verdad no se entiende este conflicto, evidentemente hay falta de planificación, hay más o menos un 25% de la flota del subte que está fuera de servicio. La mayoría de ellas por reparaciones menores. Entonces, la verdad, ahí es, es falta de planificación y falta de poner la plata donde hay que ponerla, ¿no? Rafael Gentili, proyect, eh, legislador de Proyecto Sur, gracias por este ratito en la noche de Continental, muy amable. No, falta nada más, un abrazo. Ahí estaba. Eh,